Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, feliz fin de semana a todos y a todas. Bueno, tu libertad terminó el día que aceptaste las ideas de otro como tuyas a cambio de tu dignidad. Quien dice a cambio de tu dignidad dice a cambio de ser aceptado en un círculo, a cambio de no discutir, a cambio de mm, cualquier cosa. El ser humano está hecho para ser crítico, no está hecho para ser dominado, está hecho para ser dominante. Eso es la naturaleza, evidentemente, eh, cuando estamos en una sociedad que lucha contra ella, pues puede pasar de todo. Esto lo no lo digo como un ideal político, ni como, sino como un ideal genérico. ¿no? Eh, creo que tenemos que ser críticos, tenemos que preguntarnos todo, tenemos que intentar mejorar. ...sobre todo por mejorar... ...ya, ya no por... Eh, ...en España tenemos... ...bueno, en España yo creo que los países latinos en general... ...tenemos el hecho de criticar por criticar... ...no, por el, como deporte... ...pero... ...creo que debemos de preguntarnos todo... ...y todo lo que nos preguntemos es lo que nos lleva... A, ...a investigar... ...y a conseguir cosas... ...esto es algo... ...que debemos de hacer en el mundo cripto... ...en el mundo de las inversiones... En, me da igual que sea en el stock market, me da igual que sea en lo que sea, no importa. Mirar, investigar, pegarle cuatro vueltas, saber dónde estamos. Si tú no eh, sabes en qué estás invirtiendo, no lo entiendes, es mejor no invertir. Eh, ayer, por ejemplo, tenéis, por cierto, el vídeo de, de la clase de ayer, del webinar. Es el webinar más corto que hemos hecho, duró solamente dos horas pero creo que tiene eh, mucho valor ese vídeo, lo tenéis en abierto durante, eh, creo, hasta mañana, no sé, no sé las horas que, que lo he puesto, eh, hasta mañana estará en abierto para que quien tenga curiosidad de ver cómo es un webinar, de, de, los, de los pequeñitos, ¿vale?, porque normalmente duran tres o cuatro horas. Um, tiene información muy buena, por cierto. Pero que estés al día en lo que estés haciendo, Ayer hubo una pregunta, hubo una... Yo decía decía Jesús, yo he, bueno, he cometido un fallo, hice esto, tal, tal, tal, y bueno, y al final resulta que no ha sido tan fallo, ¿ves? Como al final la proyección se cumple y sigue, ¿no? Eh, entonces tenía razón, lo único que no tenía razón en ese momento exacto. Eh, pero, pero bueno, él decía, he cometido o creo que he cometido este fallo, pero sé por qué, y sé por qué estaba haciendo la entrada. Y ahora la tienen beneficio. No sé si la has vendido, si no la has vendido, era futuro, si no me equivoco, pero ay amigo. Sabía por qué y era lo importante, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que te formes, que te informes, que sigas adelante, que a pesar de todo te sigas preguntando y una vez que te hayas formado, vuelvas otra vez a formarte. ...estamos en continua formación... ...siempre, o Si sea, hay gente que se piensa... ...no, he hecho un curso para de 300 brillos ...y ya, es trader. ...esto no es verdad... ...es continuo, continuo y continuo... ...un año y otro año y otro año... ...y esto es así, esto es una realidad... ...hay gente que no puede acceder a tanto... Vale. Bueno, ¿eh? ...por cierto, tenemos unas becas hasta final de febrero... ...al 50%, gente que... ...pues si estás en paro, tienes algún problema... ...no tiene más que escribirme al, al correo ...del, del canal criptonews.tv@gmail.com o a cursos.cryptosargs.pro y eh, cada caso tiene su, su cosa, ¿vale? Me lo tendrías que, que dar alguna información y bueno, verlo. Eh, entonces, bueno, creo que, creo que es algo que, que hay que hacer, sobre todo por el futuro que nos viene. El futuro que nos viene es un poquito complicado y, y bueno, espero que no cambiemos, como he dicho, en la frase antes, ¿no? Eh, terminar con nuestra libertad a cambio de pues aceptar aparte de ideas aceptar actos de otros como nuestros porque sería una gran cagada en fin comenzamos campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita, por Dios, que lo dice mi niña bueno, y si es tu cumpleaños, enhorabuena, felicidades, es el 17 de febrero del 93 y hoy es el cumpleaños por ejemplo, de Mar Márquez, o sea que mira ahí tienes un referente para el día de tu cumpleaños, bajé Marc Márquez de muy jovencito, del año 93 <ríe> En febrero del 72, de 1772, 1772, 1772, Rusia y Prusia firmaron un convenio secreto para repartirse el reino de Polonia. Por eso también los polacos están se llevan tan mal con los rusos. Viene de muy lejos, ¿no? Eh, el 17 de febrero de 1837, Charles Darwin se fue elegido como miembro de la sociedad geográfica. Por fin, ya le tocaba. Y el 17 de febrero... De 1907 en Italia, esto es importante, ¿vale? Me parece una tontería, pero esta noticia es, es para que vea a ver si suena de algo, ¿vale? Tienen lugar manifestaciones anticlericales con motivo del aniversario del asesinato de Giordi, Giordi, Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición en 1600. Es decir, manifestaciones realizadas 307 años después de ese acto, ¿vale? Se generó entre esa población ese odio hacia algo que había ocurrido. 300 y pico años antes, ¿vale? Y se lió la de Dios. Hubo muertos, hubo incendios, hubo, hubo de todo. Entonces, eso pasa ahora, eso está pasando también hoy en día, es tremendo. Pero ¿qué tendrá que ver la gente de ahora con la gente de entonces? Y sin embargo, bueno, ni siquiera de la gente, por ejemplo, como pasa aquí los civilistas que tenemos, ese odio que siguen generando, ¿por qué? Porque les conviene. ¿Qué hay cosas que hay que arreglar y que se pueden hacer mejor? Pues seguro que sí, segurísimo. Pero generar ese odio, ese tal, no sé. En fin, cada uno se deja manipular como quiere, ¿no? Lo que decía, que tu libertad termina el día que aceptas las ideas de otro como tuyas. Sea por la razón que sea, ten las tuyas propias. Creo que es bastante más interesante. Bueno, el 17 de febrero de 1933 se publica por primera vez en Estados Unidos la revista Newsweek, que os sonará de algo. Y... Fijaros en la noticia, ¿vale? Lo que os voy a decir ahora, el 17 de febrero de 1968. 1968, no 1988 ni 98 ni 2008. En las escuelas públicas de San Sebastián, País Vasco, se autoriza la enseñanza de la lengua vasca. Evidentemente, que estaremos de acuerdo en que tenía que ser algo que estaba autorizado de siempre. Pero que nadie me venga a contar ahora no que es que se ha autorizado gracias a ya estaba autorizada durante la dictadura. En fin, el 17 de febrero del año 2000 en Estados Unidos el presidente de Microsoft Bill Gates presenta el sistema operativo Windows 2000 con el que estuvimos mucho tiempo trabajando y que a pesar de todas las mmm, cosas que sacaron después Microsoft, Windows 2000 estuvo mmm, se jubiló bastante bastante bastante tarde. En fin, fue una buena herramienta y un buen avance. Dicho esto, Bitcoin, ¿cómo está? Bueno, pues el mercado primero vamos a ver el SP500 porque le quedan. Ay, acaba de cerrar, acaba de cerrar, acaba de cerrar, Dios mío, ha cerrado con una vela verde abrazando a la anterior en cuatro horas. ¿Diario? ¡Pam! Una vela martillo, que no es mala, pero ¿qué ha pasado? Que hemos cerrado, y hemos cerrado viernes, hemos cerrado semana, por debajo de la ema 20 En el gráfico semanal, bueno... De momento no hemos llegado todavía a hacer un apoyo serio sobre la media de 50, vamos a ver cómo empezamos el lunes, pero vemos que tenemos un martillo invertido, una doji un poquito gordita invertida, ¿vale? Después de una vela roja que ya tuvimos, es decir, de esta zona, ¿vale? De la zona de los 4.200, toque, rechazo 1, rechazo 2. Ah, vamos a ver si a la tercera va la vencida o nos vamos al soporte que es bastante probable, ¿vale? Yo, yo optaría por el soporte, aunque la media de 50 nos puede hacer como soporte dinámico, viniendo con la EMA 20, al cruce que se puede producir en una o dos semanas al máximo, y, pues bueno, pues toda esta zona que tenemos aquí de los 4.000 nos sigue haciendo soporte. Mientras no perdamos estos cierres que tenemos aquí en 4.062 al cierre, creo que podemos estar bastante contentos con lo que está haciendo el S&P 500, ni tan mal. En cuanto a los futuros del CME, que les quedan bueno pues ya ya están cerrados en realidad para que como vienen con 10 minutos de retraso eh, están cerrando pues sin llegar eh, primero el máximo de ayer no lo ha pasado parece ser que vamos a cerrar en unos segundos por debajo de, de la apertura de perdón del cierre de ayer vale con este gap fijaros cómo ha abierto, ha abierto con un gap bueno eh, Creo que para mí, y si lo veis en la clase que dimos ayer, el objetivo sería venir, volver a apoyarnos en esta zona, volver a probar esta zona de soporte. Como mínimo, evidentemente, es la zona que hemos tocado. 24.000, clavadito. Pero, eh, al, me refiero en el cuerpo, ¿vale? No en alma. <ríe> eh, pero creo que el objetivo debería ser venir aquí, recuperar, coger un poquito de dinerito y luego ya atacar otra vez la zona de 25 con un poquito más de chicha. Pero lo está haciendo muy potente. Es decir, podemos tener un fin de semana en Bitcoin... Uh, importante, ¿vale? Entonces, en función de dónde tire, pues así veremos. Recordar que mañana es sábado, sábado, sabadete, con un mercado movidito, eh, lo normal es que el día de altcoins sea mmm, productivo, ¿vale? Eh, están siendo productivos estos días con las altcoins, pero especialmente ya sabemos que los sábados, bueno, pues nos dan un poquito de, de chicha y de alegría. De momento, vamos a ver aquí que tenemos en las medias, ¿Vale? La media semanal, estamos con la media de 200 jugando con ella, la media de 50, no, a ver si conseguimos eh, por lo menos cerrar lo más cerca posible de ellas si, y si la semana que viene las podemos atacar mejor que mejor. Si conseguimos cerrar la semana por encima de estos cierres que tenemos aquí de agosto del 22, eh, 24.300 va redondeando. Sería una semana bastante buena abrazando estas otras dos velas, cerrando por encima de este máximo relativo anterior. Con lo cual, el siguiente ataque, bueno, pues ya sería la zona de apoyo que tenemos aquí en zona de 26,600 y cierres en zona de 29,300. O sea que bastante bien. ¿eh? estamos la cosa, la cosa no está mal. De momento, mmm, vayamos por ahí. Creo que la Rose Line, nuestra querida Rose Line, que lleva mucho tiempo con nosotros. Eh, es un objetivo bastante claro para ello, pero vamos a ver cómo cerrar la vela de hoy, que de momento está haciendo ese martillo invertido, pero es una vela verde, o sea es una vela positiva. No parece que de momento quiera cubrir completamente la vela del día anterior, que sea lo suyo, pero bueno, siendo bienes tampoco nos debe de preocupar demasiado. Y bueno, pues en cuanto a, a soportes, resistencias y demás, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues una divergencia que es bastante importante. ¿Vale? la divergencia que ya tenemos en diario que no teníamos bueno, a ver, llevábamos tres días con ella pero se está acentuando vale ahí está, esto baja esto sube, pues oye anda que dibujo yo bien ¿vale? eh, bueno, pues tendremos que seguir muy muy atentos que la puede romper por supuesto, igual que la rompió en cuatro horas igual que la rompió en una hora vamos a ver qué decide Vamos a ver qué quiere hacer. A mí me gustaría... Bueno, si os supéis lo que me gustaría y el razonamiento que doy para la inversión en estos próximos meses que, que vienen ahora, inclusive de aquí al verano prácticamente y a lo largo de casi una parte del año importante, lo tenéis en el vídeo del webinar que colgo hasta esta mañana. Os, os lo recomiendo. Bien, dicho esto, el BLX que nos indicó en el día de ayer, pues que tuvimos una vela un poquito feota, un poquito feota, cerró con más volumen al caer, con lo cual, bueno, lo que se dice, bueno, no es, pero claro, eh, después de este impulso es un cierre bastante normal, es muy lógico. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, qué vela nos da, ¿vale? Porque aquí recordemos que rompimos el volumen. Esta línea de tendencia la rompimos. Hay gente que me dice, no te fíes del volumen porque hay bots. Estoy de acuerdo, pero eh, para mover un volumen importante no lo mueven los bots. ¿vale? Eso ya lo digo. Eso, eso a nivel exchange, a nivel BLX no va a funcionar o va a funcionar muy rara vez. Tiene que haber muy poquito volumen para que funcione. Pero a nivel exchange sí, a nivel exchange os van a engañar con, con a, a, a algunos bots. vale. Esto es cierto, esto es correcto. A nivel BLX, el global del movimiento de Bitcoin, ya os digo yo que eso es una jarta de complicado y lo que lo hace es el movimiento, el, el, el, el, el volumen real y el volumen en um, trading es el rey, que eso no se os olvide, es decir, una ruptura de una zona con volumen nos dice si es buena o si es mala, tanto al alza como a la baja, entonces, ...tampoco penséis que todo es conspiranoico... ...y que todo es así, ¿vale? Bien, eh, dentro de Ethereum, muy bien... ...porque bueno, eh, en principio pues tiene que ir a por esta línea de tendencia... ...esta confluencia que tiene aquí es muy difícil... ...con la zona de resistencia y la confluencia... ...bien, ha dado otro toque, un segundo toque... ...hoy cerramos seguramente en verde, la pinta que tiene... ...cuanto más arriba mejor... ...vamos a ver qué tal se porta el fin de semana... ...y el lunes, me interesa mucho el lunes... ...sobre todo ya sabéis que los, los lunes no me gustan demasiado... ...me gusta más la apertura de los martes... ...porque el lunes el volumen no suele ser muy allá... Eh, tiene buena pinta, en el momento que rompamos esto nos vamos a por los 2.000 señores Vale, eh, tenemos este punto de pivote que es el siguiente y en el momento que rompamos esta confluencia que es una confluencia que es dura recordemos que eh, es un soporte que ha sido muy importante como soporte y como resistencia a lo largo del tiempo ¿vale? viene en realidad viene desde aquí, desde febrero del 21 entonces eh, una vez roto al objetivo lo tenemos aquí en los 2020, 2040, hay que tenerlo muy en cuenta porque es mucha pasta. Desde los 1.600, si es que lo rompe, ¿vale? Hasta aquí, un 20%. Es decir, 200 pavos de cada 1.000. Es muy serio. Me da igual. 20 pavos de cada 100. ¡Ostras! Y no creo que sea en un periodo muy, muy, muy potente de tiempo, en el caso de, el, de que se, esta ruptura... Eh, se confirme, lo va a hacer bastante rápido Así que, bueno, tenerlo en cuenta Tenemos que tener en cuenta que A pesar de que hay noticias, a pesar de que hay cosas Casi casi tenemos un mes libre hasta que el FOM Haga esa próxima reunión que tiene Así que bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? El total market, bien, hoy verde Que te quiero verde, eso es bueno Y la dominancia de Bitcoin Rechazo Rechazo Sin todavía poder llegar a esta zona de máximos relax, se supone que mañana tendremos una vela muy planita en esta zona podrá bajar, podrá subir, o incluso puede empezar a caer, ya mañana puede ser perfectamente eh, dólar index, pues después de haber superado un poquito, pues bueno, hoy ha tenido un día que es que se ha, ha querido volar mucho ha querido volar demasiado, pero fijaros que ya ha tocado los 104.65 ojo, eh. hablábamos de los 105 y ya está, ya ha tocado esa zona Vamos a ver lo que están sufriendo algunas, algunas monedas. Bueno, DOT, decíamos ayer, por ejemplo, cuando lo, cuando lo analizábamos, que era bastante importante el punto justo donde está, tocar 7. No solamente ha tocado 7, sino que ya los ha pasado. Ha roto la línea de la que hablábamos, pum, arriba, y se ha ido hacia arriba. Muy bien, fijaros cómo en el Alert ha roto también la línea de puntos. Con lo cual, no está diciendo me voy para arriba. Muy atentos a lo que pueda hacer DOT mañana, porque se nos puede ir perfectamente a los 7,9. ¿vale? Eh, dices, bueno, es que, hay, que se vaya a 7,9. Este punto de video, 7, 9, 8, ¿Es mucho o es poco? Pues no lo sé. Pero si lo medimos, pues estamos hablando de otro 10%. ¿Vale? Hoy ha un 14, mañana un 10. jamalaja ¡Vamos! ¡Muy bien! Eh, en cuanto al resto de altcoins, tenemos de todo un poco, pero sobre todo... Eh, de todo, es decir, muy bien. Filecoin, Tacatas taca, 38%, Pim Pam, toma la casitos, muy buena la ruptura y muy bien. ICP un 23%, Ghost con un 21,94%, Kusama un 15%, pff, hasta así al coin, fijaros, un 15%, pero bueno, eso es un poco raro. Dot con su 14%, que ya lo vimos, EO subiendo un 14% prácticamente también, eh, BET, BET. Un 13%, yo todos estos, todos los proyectos, bueno, Bet no es un proyecto, es una realidad, ¿vale? Todo lo que sea trazabilidad, etcétera, buena cosa es, tenéis en el canal un vídeo sobre ve sobre cómo funciona, antiguo, pero, pero que sigue siendo igual, es decir, no, no ha cambiado en ese aspecto. Matic también, prácticamente un 10%, ha estado un poquito ahí por encima del 10%, pero bueno, muy muy bien lo que está haciendo. Eh, vamos a ver qué tal se toma una, la llegada al 1.65%, y a partir de ahí, pues eh, a tomar decisiones también. ¿no? Eh, fijaros cómo está papa, papa, papa, dientes y dientes está el mercado muy, muy potente. Celo también, buena cosa. Ahí está, un 861. Um, ¿Qué más veo por aquí? Así eh, OGN, también lo tiene bastante gente. INJ, que sigue subiendo bastante, otro 7%. Hizo el, hizo el apoyo, vuelve otra vez a la zona de resistencia. Si es capaz de pasarla, ya sabemos. Nos vamos a la zona de 5. Waves, otro 6,63. Muy bien, aunque mi Waves, bueno, pues me gusta más contra el, el Bitcoin. Eh, Link, un 6,56. Bien, a la zona de resistencia. Zona pivote que ya tocó en esta vela. Eh, creo que es la que mañana va, va a ir a atacar, la zona de 7,7. Vamos a ver qué tal. Eh, eh, Enginecoin, 6, 6 y pico por ciento. Joder, la verdad que está muy, muy bien. Cílica, otro 6,54. Presearch 61, 0,61. Venga, a ver si vamos a por más arriba. Y Tita, ya otro 5,5%. Así que, bueno, muy bien en general. Los monitos, que el otro día los analizamos. Fijaros cómo de la parte inferior del canal está intentando consolidar en esa zona mañana si el día sea, es, es bueno se irá por encima de 6 ¿vale? eh, ¿qué más tenemos? Eh, Sun, Tron, todo, todo, todo, la verdad es que en general está muy mal vamos a, ir a la parte negativa ya que es tan pequeñita fijaros, la parte negativa es los cortos de Bitcoin que siguen cayendo un 20% más pam a la zona de mínimos se nos han venido otra vez eso es muy, muy, muy bueno, lo claro ten en cuenta que cuanto más caigan con más fuerza rebotarán en su momento pero en su momento, cada cosa cada cosa lleva su tiempo y no estamos en mínimos históricos, ni mucho menos ¿vale? nos tenemos que venir un poquito más abajo, sí que los hemos estado en NRSI pero todavía queda trabajo por hacer, así que relax y de momento, mientras, si perdemos esta zona y se siguen cayendo, pues oye, mejor, eso querrá decir que, mmm, aunque luego rebotarán con mucha fuerza y nos darán un susto pero nosotros seguimos ahí. Shiba perdiendo un poquitito, pero vamos, que si es que seguimos las pérdidas, es que eh, no, son cuatro, cuatro tonterías lo que hay en pérdidas, ahora diré sí, claro, es que yo tengo velas aquí en Vitrex eh, en y para mí no es una tontería ya bueno, pues ya lo siento, pero es que el resto está muy bien. Un poquito de Siva ahí que pierde, ahí high, un poco nada, anexo 0%, te cao un cero nada, o sea, que no, que no, no me lloréis, que no perdemos nada. Está todo muy bien, se está recuperando mucho, mucho muchísimo las carteras, me alegro muchísimo, enhorabuena a los premiados. La Hybrid Gates a punto de ir a por los dos centavos de dólar, muy bien. Eh, entonces, bueno, a ver si, si esto sigue un poquito así, hasta Ripple, fijaros, un 2.25, es que está en 0.39, es que esto está, está tremendo. Ripple, eh, que el otro día alguien me preguntó por Ripple, y para mí eso igual, 0.55 vuelve a ser la meta, es decir, tenemos ya de un apoyo, otro apoyo aquí, ahora está intentando por encima de la línea que tengo aquí marcada ya de hace tiempo, eh, consolidar. Siguiente objetivo, pues irnos a los 0.50, 0.55, ¿vale? Esta resistencia que tenemos aquí. Debería consolidar en ella e ir más arriba posteriormente si el mercado sigue, pero si no, 0.50 es, es el objetivo. De donde estamos al 0.50, ya no digo al 0.55, al 0.50, vale, la parte de abajo estamos hablando de un 28%, es una pasta. Y eso en general, vale, BNB parece que se recupera un poquito del susto que, que tuvo y vuelvo a intentar atacar otra vez la zona de 3.37%, eh, bueno, pues si luego si lo logra, bienvenido sea. Pero bueno, por lo menos este, este micro susto que dio aquí en el mercado con el tema de BUSD. Mmm. Bueno, pues CZ es, es bueno, sabe muy bien hacer el marketing que hace, tiene un, una cuota de mercado muy muy alta y muchos proyectos sobre en, su red, así que eh, seguirá a tope. Así que bueno, no me rollo nada más, eh, creo que ya hemos visto suficiente por hoy, vamos a ver qué tal mañana el mercado, a ver si, bueno, pues de momento estamos ya en el primer objetivo que teníamos, que era en la zona de 25, si llegamos a la zona de nuestra querida Rose Line se cumplirán muchos de nuestros deseos y espero que se cumplan muchos de los vuestros. Como digo siempre... Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.